Muy buenas gente, espero que todos ustedes se encuentren muy bien, que vengan proyectados como lo han venido desde el comienzo con Paydamon y actualmente con nuestra moneda Market Coin, una nueva forma de ganar dinero, una nueva forma de rentabilizar, una nueva forma de ver el mundo y hoy eh, este video lo realizo. Porque junto a un grupo de líderes de diferentes países con gran proyección eh, Queremos mostrarles estrategias Pero más que estrategias Son herramientas Herramientas en las cuales ustedes Van a poder ver Cómo se ejecutan Y cómo los grandes lo hacen eh, Quiero compartir un poquito mi experiencia con el trading y las criptomonedas y tengo dos herramientas para ustedes el día de hoy bueno. ok entonces empecemos con la ccx cuando yo entro a la ccx eh, me voy a encontrar con este eh, cuadro de anotaciones y en este cuadro de anotaciones podemos ver los movimientos es realmente eh, difícil a veces entender esto porque somos nuevos en este nuevo mercado eh, yo que vengo a, analizando eh, nuestra moneda desde hace varios días eh, cuento con varias herramientas de anotación en la CCX las cuales son las líneas yo llego y coloco un par de líneas acá y las extiendo un poquito ¿sí? para darme cuenta en qué momento la moneda eh, sube, baja, tiene una ganancia y en qué momento debo de comprar y en qué momento no. Bueno, como pueden ver, esto es algo tedioso. Entonces. Eh, quiero presentarles la herramienta un poquito de Koenig y para qué sirve esa herramienta entonces aquí puedo mirar cierto realmente eh, donde puedo realizarlo en qué momentos son buenos comprar y en qué momentos no ahora eh, voy a coger esta otra herramienta que me prestan para crear eh, cómo viene ejecutándose la moneda ¿Cierto? ¿En qué movimientos? Si realmente vale la pena comprarla o no. Entonces empiezo a hacer un análisis. ¿Sí? Cuando viene un movimiento alto, eh, luego viene un movimiento brusco a la baja. Y esos movimientos pues no tenemos eh, calidad de ellos. Okay, entonces lo que quiero llegar con eso es que eh, realizar este tipo de gráficas y con esas herramientas que nos está prestando la CCX eh, todavía son un poquito eh, imprecisas porque no sabemos realmente cómo debemos de trazar gráficas entonces es por eso que Koginigi en esta página www.koginigi.com nos dan herramientas mucho más avanzadas de análisis herramientas profesionales que nosotros debemos aprender a manejar entonces cuando entro a la página de conigui voy a entrar acá y lo primero que voy a hacer es colocar en este filtro nuestra moneda coloco mi moneda me imagino que cada uno de ustedes ya debe conocer pues, la página y de llevar a cabo su registro listo, listo, eso es lo primero que voy a hacer y aquí ya tengo mi moneda dos, coloco el periodo de las velas en este caso voy a colocar a 15 minutos tres, buscar un indicador de análisis que me puede decirse la moneda cuándo va a subir o cuándo va a bajar un indicador de análisis Y en este caso les quiero enseñar las bandas de Bollinger, okay. las bandas de Bollinger se utilizan como indicadores para el análisis técnico de muchos mercados, no solamente en nuestra monedas sino en el Bitcoin, en mercados eh, de pares de divisas como es el dólar y el euro, eh, bueno realmente es una muy buena herramienta, okay. entonces ya tenemos dos ¿cierto? Dos cositas que les estoy enseñando a manejar. La primera es eh, utilizar las velas. ¿A cuánto podemos manejarla? ¿15 o 30 minutos? Y bandas de Bollinger. ¿Listo? Bandas de Bollinger. Bueno, las bandas de Bollinger <coughs> nos muestran dos cosas. Eh, se contraen indicando una disminución de los volúmenes, tanto de bajada como de subida, ¿Listo? o sea que esa disminución de la, la volatilidad de la oferta y demanda no nos muestran las bandas de Bollinger, dos, ¿Cuál es el truco con esto? el truco con esto es que cada vez que las velas japonesas, esta barrita que ven acá salga de la barra inferior de la banda de Bollinger podemos decir que vamos a comprar en ese momento y mira cómo funciona exactamente compro acá porque salió y se eleva aquí es lo contrario la banda de Bollinger superior se salió entonces que debo esperar no veo ejecutar nuevas operaciones en ese momento ¿Cuántas operaciones eh, debo ejecutar por cada una de estas? Bueno, cada uno de nosotros nos tenemos un capital en nuestras eh, billeteras, en nuestras exchanges, de Bitcoin, de Doge, de Litecoin, lo que sea. Y por eso lo vamos a intercambiar por eso, pero siempre vamos a, a realizar el mercado de esta forma. Entonces, no invertir totalidad de su dinero de Bitcoin en la MLM, no, vamos a ejecutarlo periódicamente. ¿Listo? Entonces, esta es la primera. Y aquí es la orden, que muchas orden, se, se prevé una gran cantidad de, de ventas. Entonces vamos a esperar ahí, no vamos a ejecutarla todavía. Y vamos de nuevo por acá, donde la banda de Bollinger inferior volvió y rompió el saco. Entonces podemos comprar otra vez. ¿Listo? Ok. Siguiente punto. Acá, a la hora actual. Se presentó que la barra, las barras japoneses, los indicadores japoneses salieron, entonces realiza una compra sí, y mira que si yo les muestro esta herramienta a ustedes, no solamente es para que para que tengan alguna nueva forma para comprar, es mostrándole a ustedes de que también hay gente que está previendo este tipo de estrategias sobre nuestra moneda y comienzan a comprar, pero también no hacen unas ventas, cierto? Eh, tanto compramos como vendemos. Cuando estamos hablando de nuestra moneda, una moneda que nosotros queremos, que confiamos en ella, si tú compras criptomoneda, esta criptomoneda eh, y compras, digamos, una totalidad de, eh, de siete monedas, ¿cuántas monedas debo colocar en venta? ¿7? No. Vamos a ahorrar entre un 5 y un 10% de nuestra inversión. O sea que si yo compré eh, monedas, 0,07 monedas, monedas, ¿cuánto voy a vender? 0.0063. Pero también teniendo un margen de ganancias, ya si queremos el 10, el 15 o el 20%. Entonces, de eso se trata el trading. ¿Listo? Entonces, quiero que con esta estrategia ustedes puedan eh, tener mejor rentabilidad y realmente saber en qué momento voy a de comprar la moneda. No comprarla solamente porque diga que están a bajo precio, ¿no? Esperar el momento donde se cruza la barra de Bollinger para nosotros ejecutar nuestras acciones de compra. Dos, eh, vinculaciones. Pues en mi caso, yo tengo vinculado a mi cuenta para poder empezar a operar desde esta página web. Entonces, esta página web me permite vincular mi cuenta y si, si es con ella. Entonces, le doy aquí, clic en Accounts, ¿cierto? Y le digo que, eh, bueno, en este caso, voy a, a removerla. A remover mi cuenta para que para mirar listo entonces voy a agregar una nueva chain listo voy a agregar quién la ccx la ccx vamos a actualizar vamos a agregar cualquier agregar la ccx listo Importantísimo que cuando ustedes van a vincular su cuenta de Coinigi con CCX ya tengan uh, ya tengan una apertura de sesión en la CCX. Ok, aquí como pueden ver yo ya inicié sesión. Entonces simplemente busco aquí la CCX y le doy conectar. y lo que le digo aquí es aprobar que se conecten las dos. Cuando se conecten, me me deja ahí y entonces lo que voy a hacer es ir nuevamente a Coinigy Inicio sesión y listo, ya tengo mi cuenta agregada. Entonces, ¿qué hacemos? Bandas de Bollinger. Vamos a operar a 15 minutos. Verificamos las entradas y salidas Mire, un gran momento de compra aquí En este momento, ¿sí ves Entonces podemos comprar ahí ¿Por qué se salió? Así de simple Entonces, ¿cuánto quiero gastar? Bueno, vamos a comprar solamente una MLM Y le doy orden de compra